En el video anterior vimos que el balance general es una lista de todo aquello que la empresa tiene y a esto le llamamos los activos. De otro lado, es una lista de cómo la empresa financió eso que tiene. Si lo hizo con deuda, entonces tenemos pasivos, pero si la financiación se realizó con capital propio, entonces tenemos el registro en el patrimonio. Por supuesto, esto nos lleva a la ecuación fundamental de la contabilidad, que dice que activo es igual a pasivo más patrimonio. Por esto, el estado de situación financiera es llamado balance, por su forma de balanza en equilibrio. De aquí también sale el supuesto de partida doble, pues cada cuenta siempre tendrá al menos una contracuenta que permita mantener dicha igualdad. Ahora bien, si revisamos la información financiera de nuestra empresa, lo más seguro es que la encontremos separada, en corriente y no corriente. Corriente significa que espero convertir esa cuenta en dinero en menos de un año, si es activo, o que debo pagarla en menos de un año, si es pasivo. Para puntualizarlo mejor, según la norma internacional de información financiera, los activos corrientes son el dinero en efectivo que posee la empresa u otro medio líquido equivalente que no tenga ninguna restricción para ser consumido en menos de un año. Por supuesto, aquí entra el efectivo y equivalentes, a no ser que se dé alguna restricción, por ejemplo, judicial, que no nos permita consumirlo en cualquier momento. Aquellos activos que se mantengan fundamentalmente para ser comercializados o que se tengan para a la venta o consumo en el transcurso normal de las operaciones de la empresa. Tal es el caso de los inventarios. Y por último, todo aquello que se espere realizar dentro de los próximos 12 meses siguientes a la fecha de los estados de situación financiera. Eso sí, en la práctica es común resumir todo esto en espero convertirlo en dinero en menos de un año y ya está. Respecto al pasivo corriente, en la práctica esta parte se resume en tendré que pagarlo en menos de un año. Pero al puntualizarlo según la NIF, los pasivos corrientes son aquellos que se espera sean liquidados en el curso normal de las operaciones de la empresa, como por ejemplo en las otras cuentas por pagar podríamos tener obligaciones laborales que surgen tras la obligación de pagar los salarios a sus empleados por los servicios prestados y se espera sean liquidados en el curso normal de la operación. Eso sí, una vez el salario es pagado sale del pasivo y en ese caso solo debe quedar pendiente los otros beneficios laborales que se paguen después, tales como las primas, las cesantías, en fin. Aquellos que se mantengan con el propósito de ser intercambiados, como la cuenta por pagar al proveedor o también llamada cuenta comercial por pagar, pues se mantiene con el propósito de ser intercambiada a cambio de bienes o servicios. La definición de intercambio se refiere a la transferencia de bienes o servicios o la asunción de una obligación de transferir bienes o servicios a otra parte. Por último, aquellos que el pago deba efectuarse dentro de los próximos 12 meses dice la primera parte del párrafo. Estos son, por ejemplo, deudas a corto plazo o una parte de las deudas de largo plazo que deban ser pagadas antes de un año. Esta última condición se dividió en dos porque al final dice o si por incumplimiento de las normativas pactadas con el acreedor, la empresa no tiene el derecho de diferir la cancelación del pasivo para después de los próximos 12 meses. Un ejemplo es que puedo tener una deuda a largo plazo que tiene un covenant, que, por ejemplo, me exija mantener un ratio deuda a capital máximo de 1,5. Pero por dificultades en la empresa, el ratio sube a 2. Esto se considera un incumplimiento del Covenant y me obligará a pagar la deuda en el corto plazo. Ahora bien, la NIF dice que todo aquello que no cumpla con los requisitos de los corrientes es no corriente. En general, esto hace referencia al largo plazo, que en contabilidad es todo aquello que se espere realizar o pagar después de los 12 meses de la fecha del estado de situación financiera. Así que el activo no corriente, espero convertirlo en dinero en más de un año, y el pasivo no corriente debe ser pagado después del año. Además de estar separados en corrientes y no corrientes, todas las subcuentas están ordenadas por liquidez en el activo. Es decir, la primera cuenta en este ejemplo es efectivo y equivalentes porque nada es más líquido que el mismo efectivo. La siguiente cuenta es la cuenta por cobrar, que según el orden espero cobrarla y convertirla en dinero más rápido que los inventarios y aún más rápido que las inversiones. En el lado del pasivo sucede lo mismo, pero a este orden le llamamos exigibilidad. Primero va la cuenta que más rápido debo pagar, que en este caso es proveedores. Luego, la siguiente en el compromiso de pago más próximo serían los impuestos y obligaciones laborales luego las obligaciones con bancos y así sucesivamente. En el ejemplo, seguiríamos con las deudas que tenemos a más de un año, cuyo primer vencimiento es el de bancos, y después los bonos y títulos de deuda. Eso sí, la NIF dice, se considera que una presentación basada en la liquidez provee información más confiable o relevante y, por tanto, todos los activos y pasivos deben ser presentados según el grado de liquidez o exigibilidad según sea el caso. ¡Ojo!, dice orden, pero no que deba ir de lo más líquido a lo menos, o viceversa. Así que también es posible encontrar este orden de lo menos líquido o exigible a lo más líquido o exigible como aparece en este ejemplo. Para saber en qué orden está la información bastará con ubicar la cuenta efectivo y equivalentes, y si va de primero o de última, pues ya sabremos el orden.